Vamos a resolver este ejercicio de selectividad de 2014 del País Vasco en el que nos piden eh, dibujar esta pieza eh, que aquí se nos da eh, acotada eh, en sistema diédrico eh, dándonos eh, las proyecciones de los puntos eh, de tres puntos en la B y C que conforman esta, esta pieza. Eh, bien esta pieza está situado en un plano oblicuo con lo cual no puedo llevar directamente las medidas sino que lo que tengo que hacer es abatir sobre el plano vertical o sobre el plano horizontal o un paralelo al, al horizontal o al vertical la pieza y para poder construirla y después desabatirla. ¿vale? Bien pues para eso lo que vamos a hacer es un plano paralelo al horizontal eh, vamos para ello a Situar eh, la traza vertical de ese plano, vamos a hacerlo, vale. Haz, vamos a hacerlo pasar por A y vamos a situarlo entonces. Así. Esta sería la traza horizontal de ese plano eh, que, sobre el que voy a batir. ¿vale? Eh, para ver cuál es el, la, la intersección de ese plano con el que forman A, B y C, lo que he hecho es precisamente pasarlo eh, por A y ahora voy a alargar BC hasta ver en qué punto va a cortar a, a este plano. Forma por a veces corta al, al auxiliar. ¿vale? Eh, es decir, voy a hallar la charnela sobre la que voy a batir después. Entonces me voy a alinear con el punto B para poder prolongar correctamente BC. Y en, en este punto de aquí que he obtenido voy a llamarle punto D, por ejemplo. es su proyección vertical es un punto de la prolongación de BC que me va a definir la charnela sobre la que abatir. así que voy a hallar la posición de ese punto D en el plano horizontal, para ello me alineo con B sub 1 prolongo la recta y evidentemente deberá estar en, la, en esta vertical, así que con la escuadra y el cartabón vamos a, desde D2, trazar una línea vertical para poder hallar D1. Bien, pues entonces la charnela sobre la que voy a batir es una línea, es la intersección de ese plano auxiliar con el plano eh, que forman A, B y C y la charnela sobre la que voy a batir es entonces esta línea que pasará por A1 y por D1. Voy a ponerle nombre, vamos a llamarle CH para asegurarnos que, acordarnos que es la charnela. Bien, esta será la línea sobre la que voy a batir, eh, al estar el punto A en la charrela él no va a cambiar, lo que voy a hacer entonces es abatir por ejemplo el punto B de forma que ya pueda construir esta línea eh, AB, tomo escuadra y cartabón, por tanto, me alineo charnela y para abatir el punto B, lo que tengo que hacer, acordaros es, si estoy abatiendo sobre el horizontal por B1 trazo por una parte una paralela a la charnela y por otra parte una perpendicular a esa charnela por B1 y ya sé que el abatido de B estará en esta línea. Para saber exactamente en qué posición está lo que vamos a hacer es tomar la cota de B respecto a qué? Pues la cota respecto a este plano paralelo al horizontal que me está generando la charnela. Así que con el compás tomo la diferencia de cotas entre ese plano auxiliar y B2 y esta cota la muevo esta, esta diferencia de cotas la muevo y la llevo sobre la paralela, vamos entonces a llevar Para saber la posición exacta del punto B, trazo un arco, con concentro en el, el, el punto en el que la charnela y la perpendicular que he trazado por B1 se cortan y tomo la distancia hasta esa cota de B2 que he llevado sobre la paralela a la charnela. Pues vamos entonces a hallar la posición del de punto B. Vamos a dibujarlo y este punto será B abatido. Vamos entonces a ponerle nombre para no confundirlo, lo voy a poner entre paréntesis esta línea de aquí será eh, la será precisamente AB, que es la que tenemos aquí. Para hallar el punto C hago exactamente lo mismo, ¿vale? eh, puedo repetir el proceso o bien puedo emplear afinidad. ¿vale? Eh, en este caso voy a, voy a emplear afinidad aprovechando que ya tengo una línea que pasa por C y por B y que llega a cortar la charnela en el punto D, para esto sabemos que el punto C abatido se va a mover en perpendicular a la charnela así que lo primero que voy a hacer es trazar esa perpendicular a la charnela, línea bien con la charnela y trazo 90 grados vale pues sobre esta línea se va a mover la batida C por otra parte si hay una línea que pasa por C1, B1 y D1 la batida de esta línea pasará por D1 o D abatido que es el mismo pasará por el B abatido y también pasará por el C abatido, que debe estar en esta posición. C abatido, que está en esa posición. ¿De, De forma que, fijaros, eh, ya tenemos los puntos A, B y C abatidos. Deberíamos comprobar primero que es, a qué escala está. Vale, esto debería medir 70 milímetros. Pero si muevo el compás y ajusto, si muevo el compás y ajusto, observo que la distancia que me dan, bueno, pues es 70, está, está bien, ¿vale? en este caso. Eh, el ejercicio ya está preparado, si no tendría que aplicarle una escala. ¿vale? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es construir la pieza eh, en, en el abatido y desabatir. ¿vale? Eh, bueno, hay que aprovechar también, es verdad aquí, eh, pues todo el tema de las, de las paralelas, propiedades de triángulos, etc. Eh, yo ya tengo, incluso lo voy a marcar para que se vea bien que tengo AB abatido Es verdad que no es el resultado pero me interesa aunque sea que se vea que, que ya está esta parte en verdad de magnitud eh, Tengo la línea que va desde B hasta C que sería esta de aquí y puedo seguir eh, construyendo la figura, pues si esto es parte de un triángulo en el que esto, este lado es 60, pues también será 60 esta, esta parte. ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos ir haciéndolo? Tenemos que ir mirando las, las medidas. ¿vale? Voy a ir trazando, eh, para, eh, por ejemplo, esta línea a 7,5 será una paralela esta línea, perdón, a 7.5 es una línea paralela a eh, vamos a ver, a, a BC. ¿vale? De la misma manera también podemos ver que esto es un, es un trapecio, eh, y, eh, que, es, que es parte de un triángulo equilátero, puesto que si estos son 60 grados, también serán 60 grados aquí y serán 60 grados aquí. ¿vale? Eh, de hecho me marcan aquí un, un eje que se entiende que es un, un, un eje que, que me indica que es el mismo ángulo hacia, hacia los, los, los dos lados, así que estaremos hablando de un triángulo eh, equilátero. ¿vale? Eh, podríamos incluso construir ese triángulo si nos hace más fácil, más, más fácil. Si se nos hace más fácil. Eh, bien, pues, pues es una opción, hay miles de maneras de, de hacerlo voy a construir ese triángulo simplemente voy a trazar eh, la, la mediatriz de, de AB para ver dónde se corta con, con, con BC de forma que pueda construir el, el triángulo así que desde cualquier extremo B o C trazo un arco arbitrario con el, ángulo, con el arco que yo quiera en el caso mío es arco AB pues vamos a trazarlo ahí. y eh, voy a mover el compás al otro extremo y trazaré el mismo, la misma circunferencia con el mismo radio pero diferente centro. bien Ese punto que acabo de hallar es de la mediatriz así que lo que voy a hacer es alinearme con AB y una vez que estoy alineado giro 90 grados y trazo la mediatriz, que sería hasta aquí. Bien, pues en el punto en el que esa mediatriz corta a la línea que pasa por B abatido y C abatido, eh, ese sería el vértice superior de ese triángulo equilátero, así que vamos a prolongarlo ligeramente hasta ahí y ya tendría construido el triángulo equilátero este no me está quedando bien ahora voy a intentar hacerlo un poco mejor vale ahí lo tengo ese es el triángulo equilátero a partir de ahí pues sobre la misma mediatriz que es perpendicular voy a ir llevando ciertas medidas que me interesen, por ejemplo esta de 40 pues con el compás centro, el compás en el punto medio de AB, tomo la medida de 40 acordaros que no estoy usando escala porque la medida me ha, dado, me ha dado bien, te repito que quizás el ejercicio está preparado para esto y voy a dibujar este límite superior de, de este trapecio ¿vale? luego ya iré llevando todas las paralelas eh, si esto era 40 esta línea de aquí será evidentemente 35 así que voy a ajustar el compás a 35 milímetros dibujo y ya tendré esta línea de aquí estas dos líneas de aquí pues estarán situadas la superior a 25 y la inferior a 20. Pues voy a ajustar a 25 y a 20. y esta línea inferior de aquí está a 10 respecto al punto medio, así que también voy a ajustar el compás hasta 10 milímetros o un centímetro y lo Vale. Bien, eh, podría empezar allá a dibujar esas líneas, ¿no? aunque eh, es verdad que todavía aquí tengo algunas medidas que me interesaría llevar, por ejemplo estas dos de aquí que son paralelas a, a la mediatriz eh, estarán a 10 y a 10 como ya tengo el compás eh, precisamente con la medida de 10 voy a dibujar una y la otra medida, ahí lo tengo que corresponderían a estas líneas verticales y por último tendríamos que trazar estas líneas que son de 7,5 eh, milímetros que por supuesto son paralelas a estos dos lados del triángulo así que vamos a trazar esas líneas tomamos escuadra y cartabón me alineo bien con cualquiera de los dos lados En este momento trazo perpendicular a uno de los lados para poder medir sobre ellos estos 7,5, que lo por más seguridad lo voy a hacer con el compás. Moverlo, centrar en este punto y ajustar a 7,5 centímetros. ya dibujo bien. Eh, el otro lado no lo dibujo porque lo que haré será por este lado trazar para el hasta que corte la mediatriz y entonces eh, el punto del corte de la mediatriz ya se puede trazar dónde pasar esa línea eh, bien pues voy a, ir voy a ir haciéndolo ya Me voy a eh, si en este caso ya estaba a 90 grados así que vuelvo a recuperar la alineación del lado y por este punto de aquí trazo una línea paralela a 7,5. Vale. Sería esta de ahí. Bueno, pues por este punto es por donde tengo que trazar la, la línea paralela al lado, eh, al otro lado del, del triángulo. Así que me alineo bien. Trazo paralela, Bien. Eh, ¿qué más? Acordaros que realmente eh, esto es, es parte de un es, un es un trapecio, con lo cual esta punta superior eh, no, no existe, queda cortada precisamente en esta línea. Voy a ir trazando entonces ahora sí las paralelas a la base AB. Bien, ahí está. Y trazo por esta línea la paralela A40, un poco más abajo, la paralela A5. poco más abajo, trazaré esta línea inferior y la inferior, paralela, paralela, trazaré también esta línea y a 90 grados, con estas dos líneas que había marcado aquí, trazaré estas líneas de aquí, fijaros que la parte más cercana corresponde a esta esta, esta, esta parte que tengo aquí eh, así que vamos a trazarla hasta la línea de 20 Ahí. Vale. y la otra bien, voy a alinear un poco mejor vale, ahí la tengo vale, bien, aquí ya tengo resuelta la figura que tengo, que, que tengo en esta posición ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? pues simplemente lo único que tenemos que hacer es pasarlo a su posición tanto en proyección horizontal como en proyección vertical, ¿cómo? pues desabatiendo vamos a aprovechar la, eh, la afinidad que se crea entre el abatido y en este caso su proyección horizontal en el que el eje es la charnela y la dirección de afinidad es perpendicular a la charnela. De esta manera, eh, por ejemplo, puedo hallar este punto de aquí eh, que correspondería a este. Fijaros que su desabatido estará en esta perpendicular, pero además también sé que como, bueno, eh, si AB es paralelo a esta línea de aquí, lo mismo que todas estas líneas que son paralelas hay que aprovecharlas. pues aquí también van a ser paralelas, ¿vale? así que vamos entonces a alinearnos con la charnela porque en este momento siempre nos vamos a mover en perpendicular a la charnela para saber dónde están eh, los desabatidos de, de muchos puntos que, que vamos a buscar. ¿no? Tenemos este punto de aquí y su desabatido estará en una línea perpendicular a la charnela. La puedo dibujar, no me ha alineado del todo bien. Vamos a ver. Entonces, un poquito más ahí. Pues su desabatido debe estar también en esa línea. ¿vale? Como eh, AB y la línea superior, esta de aquí es para el AB. Pues en proyección horizontal también van a seguir sé paralelas, así que me voy a alinear con B y con A y trazo una paralela por C1. Ese punto de ahí, ¿vale? le voy a poner un nombre, le voy a llamar D para, para evitar para poder referirme a él. Este será T1. Bien, ya tengo eh, el, el perímetro de este elemento. ¿vale? Eh, ¿Cómo hacer, por ejemplo, estas líneas de aquí? Pues lo mismo, también son paralelas. ¿vale? Así que, bueno, quizás me convenga primero... Eh, poder hallar los eh, desabatidos de estas líneas de aquí que están a 7,5 del perímetro. Eh, ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, eh, por ejemplo, si yo alargo esta línea hasta la charrela, es lo que vamos a hacer ahora, si alargo la línea que... 7, paralela a, a BC pero a 7,5 la largo hasta la chandela hasta ahí, vale, esa línea que corresponde a esta de aquí evidentemente es paralela a BC, bueno pues en proyección horizontal entonces también va a ser paralela a, a BC, vamos entonces a coger escuadra de cartabón, me voy a alinear con BC voy a trazar esa línea vale. aquí la tengo vale. eh, de la misma manera esta línea que es paralela a DA corta en este punto de la charnela es un punto doble pues desde aquí partirá una paralela a DA pues lo que voy a hacer entonces es alinearme con DA puedo incluso llegar a trazar de A, pero bueno ya lo haré después y en este punto de aquí tengo una línea paralela esta de aquí o en la imagen esta línea de aquí, vale, vamos a ir situando eh, por ejemplo este punto y este punto que los tengo aquí y aquí, entonces lo que voy a hacer es saber que se desabaten en perpendicular a la charnela, así que me voy a alinear otra vez con la charnela Trazo 90 grados y de que ese punto de aquí se va a desabatir en perpendicular a la charrela y cortará a la línea paralela a sitio y medio en ese punto de, ahí. de la misma manera. Este punto de aquí. también lo podría hacer de la misma manera, pero es mejor que en este caso sabiendo que esta línea es paralela a AB, lo trace mediante también paralelismos con A1B1, así que me alineo con A1B1 y por ese punto de ahí trazo una paralela a A1B1, esto incluso ya lo voy a hacer con línea de trabajo. Con línea de resultado, un poquito más gruesa y un poquito más oscura eh, para que se pueda distinguir luego bien. ¿vale? Bien, esa de ahí sería la flexión horizontal de esta línea. Vamos a volver a trazar los lápices de, de trabajo y vamos a ir llevando estos puntos también sabiendo que se des, eh, se, se desabaten en perpendicular a la chandela y que tienen un punto en esta línea que es paralela a BC en este caso. Bien, pues lo mismo, eh, vuelvo a alinear con la chandela trazo la perpendicular desde y además Llevar todos estos puntos en los que en algún momento se están cortando con esa paralela 7,5 en la que me estoy apoyando tanto. Esta, esta y esta, esta. Bien, pues de ahí surgen una serie de puntos de los que van a nacer líneas paralelas a AB pues entonces vamos a dibujar entonces esas líneas paralelas a B. me voy a volver a alinear con A1B1 y por esas líneas de ahí voy a ir trazando estas líneas paralelas a A1B1 Estas líneas de, de, de aquí. ¿vale? Eh, luego lo marcaré para que se vea un poquito mejor. ¿vale? Nos quedaría la posición de estas líneas que son paralelas al eje. ¿vale? Y para hacer esas líneas paralelas al eje, lo que voy a hacer es simplemente, eh, vamos a ver, podríamos hacer si marcar, por ejemplo, esto es AB, la posición de este punto, eh, directamente, vamos entonces, sabiendo que se va a mover este punto aquí abajo, en perpendicular a la charnela, así que vuelvo otra vez a alinearme con la charnela. giro 90 grados y sé que ese punto de ahí corresponderá a este punto de aquí y de la misma manera este punto de aquí corresponderá a este punto de aquí bien y qué dirección tiene pues tiene que ser paralelas, son paralelas a, a, a esta línea que viene a ser, eh, acordaros, esa, esa mediatriz de ave que había trazado, así que ya directamente lo que voy a hacer es trazar la eh, desabatida de esa directriz, para esto prolongo la propia mediatriz ¿vale? hasta la charnela, voy a prolongar también a hallar el punto en el que se cortan estos dos lados por ejemplo para eso bueno incluso el, el, el punto en el que se cortan estas dos paralelas a siete y medio también me vale así que voy a alargar esta de aquí y entonces uniendo este punto en el que la mediatriz la prolongación de la mediatriz corta la charmela con el punto en el que se me cortan las dos paralelas, esa sería la desa el desabatido de esta mediatriz. Y de estos puntos, lo que salen son paralelas a estas, puesto que es estas líneas son paralelas a, a, a esa mediatriz. Pues entonces me alineo con esa mediatriz. y por los puntos por los que hallado trazó paralelas y la más cercana a Bueno, para que se vea un poquito más mejor, vamos a remarcar esa proyección horizontal. Eh, esa sería la figura en proyección horizontal. ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para hallar la proyección vertical? Bueno, pues para hacer la proyección vertical nos podemos aprovechar de, de, de líneas también que, que sean eh, paralelas. Por ejemplo, una opción también sería hallar el plano y las trazas que contienen, eh, que están formando A, B y C. Pero yo creo que sería más sencillo aprovechar esos, esas líneas para atrás. ¿no? Por ejemplo, el punto D, evidentemente en proyección vertical debe de estar sobre una perpendicular a la charnela, que es la que voy a trazar ahora. ¿no? Si este es d 1 d 2 debe de estar ahí esta línea, pero además debe estar en una línea que es paralela a AB, pero que pasa por C, así que tomo la escuadra y el cartabón, me alineo en este caso con B2, C2, B2, perdón, B2, A2 y trazo una paralela por C2 que en algún punto va a cortar hasta la línea vertical, así que esta tiene que ser la posición de, de, de D2. Bien, vamos a ponerle nombre D2. Bien. Eh, ¿Qué más? Eh, bien, podría, podríamos hallar ya estas líneas paralelas, acordados que eran estas a 7,5 y, y referenciar muchos de los elementos precisamente a esas líneas, ¿no? ¿Cómo lo haría? Bueno, pues por ejemplo, yo sé que en este, aquí tengo la proyección horizontal de un punto en el que se está cortando el segmento AB con esta línea paralela, ¿vale? Así que evidentemente este punto debe de estar también en proyección vertical en, en la línea que une A2 y B2, bueno, pues vamos entonces a hallar ese punto. Eh, lo voy a hacer directamente, eh, pero bueno, vosotros deberíais hacerlo con escuadra y, y cartabón, subo una perpendicular a la línea de tierra, voy a terminar de dibujar esa línea que pasa por A2 y por, y por B2, ahí la tengo, así que este punto de aquí es el punto por el que debe pasar esta, esta línea que será paralela a B2, C2, puedo hallar incluso más, más puntos, este punto aquí este punto aquí vale, y este punto aquí vale. fijaros que son puntos que van a nacer de la línea B así que los puedo tener perfectamente en, en, en, en, en, en, en referenciados hacia B2 y A2 vale, entonces vamos a trazar ya esa paralela estaba alineado B2A2 ahora lo que voy a hacer es alinearme con B2C2 y puedo trazar entonces la línea paralela que sería esta línea de la misma manera, desde este punto puedo trazar una paralela a A2D2. Así que me voy hasta aquí, me alineo con A2D2 y de aquí trazo una paralela a A2D2. Vale, pues será entonces eh, esta línea. Más cosas que, que podemos hacer. Bueno, voy a alargar esta línea. porque Creo que me va a ir bien. Después tenerla alargada. Ay, tengo. Bien. Eh, más, más líneas que podemos, que podemos hallar. Pues, por ejemplo, eh, sobre esta línea puede ir llevando estos puntos en los que en algún momento una paralela a veces está cortando con eh, esa paralela, así que vamos a ir llevando esos puntos, Ahí tengo uno. voy a marcar solo el final para no liarme luego demasiado con las líneas vale bueno pues desde estos puntos están saliendo paralelas a B así que me alineo otra vez con A2B2 y eh, voy a ir llevando ya los, esas líneas para atrás voy a aprovechar y voy a marcar ya con, con, con línea de, definitiva, con línea de resultado y así ya puedo ir distinguiendo alguna de las, de las partes. Vale, hasta ahí de esta línea sale una paralela también a AB. parece que se me ha olvidado una de ellas si no me equivoco que sería esta de aquí voy a trazarla si no me equivoco se me ha olvidado esta Sí. vuelvo a recuperar la escuadra del cartabón, uso el lápiz de trabajo y vamos a terminar de, de llevar esa línea que sería esta de aquí. De la misma manera puedo unir B2 y C2 de 2 y a 2 puedo llevar ya esta línea puesto que ya tenía la, esa, esa medida también esta zona central y esta parte de aquí ¿Vale? incluso puedo llegar poner la proyección vertical de esta línea, esto aquí ya tengo su referencia, eh, para hallar esta línea de aquí eh, lo que puedo hacer es subir directamente estos dos puntos de aquí, y ahora puedo hacer, casi mejor voy a utilizar escuadra y cartabón en este momento, si me fijo eh, este punto de aquí corresponde a este así que me voy a alinear con esos dos puntos y trazo entonces esa línea y por este punto de aquí paralela, que va a quedar más aparente. Eh, ahora borraré esta parte que no debería haberla dibujado, también es verdad que eh, desde este punto de aquí va a salir paralelas a estas líneas, puesto que esta línea, esta y esta son paralelas, así que volviendo a la línea de trabajo voy a trazar una paralela, me alineo con B2A2, vuelvo a, a poner la posición del cartabón en paralelo a 2 b 2 pero por este punto aquí y ya puedo cerrar esa parte de ahí, termino dibujar las líneas que faltan vale, y ahora sí voy a aprovechar para borrar eh, esa esta pequeña línea no debería ser vista. Vale. Bien, este es el proceso para resolver el ejercicio. Acordaros que en este caso la escala no la he tenido que aplicar, ¿vale? porque me quedaba exactamente la misma medida. Quizás el ejercicio esté preparado para eso, sino aquí había un intermedio que sería aplicar la escala. ¿vale? Para Espero poderos haber ayudado. Cualquier duda me, me consultáis. ¿vale? Gracias.